Bueno, estoy acá con el presidente de Cassini. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo Gonzalo Galán, ¿cómo te va? Su es titular de, de esta prestigiosa firma. Pero primero vamos a hablar de una cosa, Gonzalo. ¿Qué, tal, eh? ¿Qué me decís de la temporada? ¿Cómo, ¿Cómo viene la expectativa con esta exposición en el primer Mira, día? La expectativa... Es, esta feria hace tres años, que no sé si... Por, por todo... Por la o sea, pandemia, lógicamente. Eh, y la verdad que la respuesta de la gente fue muy buena. Uh -huh. eh, Comparado con la última fricción del 2019, ¿eh? muchísima más gente. Sí, sí, por lo muchísima que veo. gente. gente, vos te diste cuenta, se si recorrece un poco, que están todos ocupados y con mucha gente, sobre todo del interior. Mira que tenés no, no, un equipo... Que, trabajaron muy bien, verdad. Veo siempre la revista de ICACIP, no, bueno, sí, yo, sí, este, como yo como comerciante no, la veo, y son años sí, de presidente por algo será, y... Sí, sí, de, que de que me me será, sí, es un trabajo un en equipo, sí, sí, como tiene que ser. Y la, la verdad de... que la gente está contenta, hay muchos expositores nuevos que están mm. sorprendidos. Del de, de de nivel de la feria, que el nivel en general es muy bueno. No sé si. La venta viene, sí, todo venta esto, también bien y, y sí, todo, mucha, la gente está con mucha expectativa. No. Uh -huh. Yo creo que el verano va a ser relativamente bueno, sí. en eh, los últimos años todo lo que es outdoor creció mucho, sí. ayudado sí. también por el COVID y por moda sí, esta, sí, sí. bueno. estar al aire libre y distanciados, sí, exactamente. <risa> exactamente. como que todo el aire libre creció mucho, tenemos los problemas que tenemos que tiene el país, de falta de importación y de mercadería, pero bueno, de sí, alguna sí. manera vamos llevándola. Ahora parte. yo voy a hacer una recorrida por acá para mostrarle a la gente todas algunas tú? novedades que haya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 Como en todo lo que es riles, hay un viejo amigo. ahí Está mirá. Don Cacho Baicar, es un muy buen pescador. Los hermosos están de, de Okuma, en fin, buena mercadería.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 bueno, gracias, eh. Felicitaciones. Hola, ¿eh? Gaby, gracias por visitarnos. Sí, sí. Estás en todos lados, Albertito. como la mugre. Como mugre. Bueno, muy bueno, bueno el estado. Cansado de exposiciones ya. Eh, bueno, es parte del trabajo. Acá en Naikasip vinimos a traer lo que es la boya, que somos los fabricantes de la boya doble T.